Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca de una grabadora, una capturadora de pantalla o grabadora de pantalla como lo quieran llamar, totalmente gratis. Si ustedes quieren grabar eh, una ventana, un proyecto, lo que estén haciendo, quieren grabar, capturar la pantalla, lo único que deben hacer es presionar la tecla Windows más G y les va a salir... Eh, esta opción para comenzar a grabar aquí tienen para activar el micrófono o simplemente presionan la tecla Windows Alt R y automática, miren que aquí les sale aquí abajo miren esto aquí y comienza a grabar, o damos clic allí y miren que aquí eh, esto ya está grabando, aquí podemos activar el micrófono para eh, hablar así como estoy haciendo yo aquí y quede registrado, listo y pueden dar allí para terminar la grabación y la encontramos aquí en Videos. Se vienen aquí Y captura de pantalla Y mírenlo aquí Miren que todo lo que estaba haciendo Quedó registrado, si ¿sí ven Entonces eso ha sido todo por hoy Espero que me hayan entendido Y hasta la próxima Chao, chao